En este primer capítulo, para aprender a desarrollar tu propio tema para WordPress, vamos a comenzar descargando, configurando e instalando WordPress en nuestro servidor local. Para ello nos dirigimos a wordpress.org y localizamos el botón de descarga, presionamos en él, vamos a guardar el archivo en el escritorio, aguardamos a que se descargue, y mientras tanto vamos a ir a equipo donde tengo mi servidor local corriendo yo en este momento estoy ejecutando eh, jam ya me permite tener apache y mysql dos de los servicios necesarios para ejecutar wordpress en mi servidor local una vez que estoy en equipo voy a ir a donde está mi servidor local yo en mi caso tengo disco local de la carpeta jam y en la carpeta htdocs la tengo totalmente vacía una vez que se descargó Wordpress, lo que voy a hacer es hacer clic derecho, extraer aquí para descomprimir el zip. Aguardamos que se descomprima. Una vez que se ha descomprimido, vemos que se me creó una carpeta en el escritorio llamada Wordpress y dentro de ella están todos los archivos necesarios para que funcione Wordpress. Ahora lo que voy a hacer es hacer clic derecho y cortar esta carpeta para pegarla en mi servidor local. Ahora tenemos la carpeta WordPress con todos los archivos del CMS dentro de la carpeta HTDocs. Pero antes de poder ejecutar WordPress necesito activar mis servicios tanto Apache y MySQL. Vamos a hacer una pequeña modificación en el Apache. Para ello hago clic en el botón Config. El archivo httpd.conf para indicarle la ruta hacia donde tiene que ir el dominio localhost. Voy a buscar una línea que se llama eh, document root. Aquí está. Esta línea está apuntando hacia la carpeta httdocs, pero como vemos, yo dentro de la carpeta httdocs tengo otra carpeta llamada WordPress. Para ello, entonces, yo voy a hacer. Le voy a modificar la ruta, le voy a decir Wordpress. Con esto lo que hago ahora es guardar, cierro el archivo en mi panel de control del servidor. Ahora sí voy a activar el servicio Apache y MySQL. Ahora si voy a mi navegador y abro una nueva pestaña, voy a escribir http localhost y efectivamente ya está ingresando al CMS y me dice que necesito crear un archivo de configuración pero antes de avanzar con la configuración del CMS y la instalación, necesitamos tener una base de datos creada voy a mi panel voy a ir al botón admin del MySQL para abrir el PHP phpMyAdmin, voy hacia base de datos y voy a crear una nueva base de datos con el nombre de Wordpress. Listo, la base de Wordpress se ha creado. Si la buscamos, está en la parte de abajo y no tiene ninguna tabla. Para ello, Wordpress se va a encargar de realizar la instalación. Volvemos a la pestaña donde tenemos localhost ejecutando y ahora sí vamos a crear el archivo de configuración. Y acá me da la bienvenida y me dice que necesito tener el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host y el prefijo que vamos a utilizar. Como ya tengo mi base de datos creada, puedo avanzar. Y aquí es donde vamos a realizar las modificaciones necesarias para que WordPress pueda conectar a la base de datos que acabamos de crear. En este caso yo creé mi base de datos con el mismo nombre, es decir, WordPress lo dejamos así ahora el nombre de usuario como estoy usando un servidor local lo tengo como root por defecto y como contraseña no le he puesto nada así que le borro el nombre de host es localhost y el prefijo vamos a dejarle como está ahora sí presionamos enviar y me dice todo es correcto podemos avanzar y realizar la instalación de wordpress a continuación los datos que hay que rellenar son datos de la página. Cómo se va a llamar el título del sitio. Le vamos a decir Wordpress. El nombre de usuario. Le vamos a poner admin. Y la contraseña va a ser admin. Y el correo. Vamos a poner un correo de ejemplo. Felixbarros.com y ahora sí, ya una vez rellenados los campos, vamos a instalar WordPress y listo, como ven, dice lo lograste, WordPress ya se ha instalado y si presionamos en acceder, ya nos manda al formulario de ingreso. Escribimos entonces el usuario y la contraseña que habíamos creado, que era usuario admin y contraseña admin, y accedemos. Ya con esto tenemos Wordpress instalado y listo para comenzar con la creación del tema.